¿Qué tal? saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias internacionales Mundo. En las últimas horas, luego de todo el revuelo causado por el sobrevuelo de dos bombarderos B-52H del norte, cerca de las fronteras rusas, el bloque militar emitió una publicación dando a conocer imágenes de un sobrevuelo de estos aviones por diferentes partes de Europa y también se conoce el inicio de ejercicios militares cerca a Ucrania. Por parte del organismo militar Llega más reacciones internacionales respecto a la entrega de proyectiles con uranio enriquecido para las tropas ucranianas por parte del Reino Unido Quiero llamar la atención sobre lo principal A día de hoy ya no cabe duda de que estamos ante una intención claramente expresada del occidente colectivo Liderado por Estados Unidos y Gran Bretaña de simplemente aniquilar Ucrania tras anunciar su intención de suministrar proyectiles con uranio empobrecido, todas las declaraciones de que ven el bienestar de Ucrania en un futuro se acaban. Desde la Cancillería de Exteriores de Rusia se han expresado en esta forma ante estos anuncios. El uso de proyectiles con uranio empobrecido representa genocidio de la población contra la que se usan y de la que los usa exigirnos a renunciar a las armas nucleares es una declaración de guerra ha dicho el gobierno de Corea del Norte en las últimas horas el presidente mexicano AMLO arremete contra el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya les tengo todo el reporte votó en contra de que se expulsara de la OEA a Cuba, el único país. Pues. ya está en la OEA es la misma dependiendo del departamentito del Departamento de Estado. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está todo el contexto de las noticias para hoy, aquí en Noticias internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Esto es lo que está diciendo el viceministro de Exteriores de Rusia. Estoy hablando de Sergei Ryakov, que según TAS, esta es una noticia de último minuto, él dice que hay un riesgo de conflicto nuclear en su nivel más alto durante décadas, subrayando que Moscú no se aparta de las disposiciones claves, doctrinales y políticas, lo que confirma su compromiso con la idea de que el mundo debe estar seguro y libre de la amenaza nuclear. Según este informe, dice que el riesgo de un conflicto nuclear. Se encuentra en un nivel récord durante décadas, ha dicho recientemente el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryakov, durante una discusión titulada Un Mundo Sin Start, que sigue en la plataforma del Club de Discusión Valdai. Dice el funcionario, y cito las palabras: No me gustaría entrar en una discusión sobre si la probabilidad de un conflicto nuclear no es alta hoy, pero en cualquier caso es más alta que cualquier cosa que hayamos visto en las últimas décadas, digámoslo de esta manera. Ryakov subrayó que Moscú no se aparte de las disposiciones claves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 y no están dispuestos a sentir a Washington en los temas. Estos estados podrían afirmar su postura más fuerte para llamar al orden a los políticos en las capitales occidentales, incluso Washington, que ha perdido por completo el sentido de la realidad, informó el funcionario eslavo en las últimas horas.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 ...ataques con misiles rusos contra objetivos en...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 al anuncio por parte del Ministerio de la Defensa del Reino Unido de entregar proyectiles a Ucrania con un empobrecido al terreno de batalla. Y esto le mereció recientemente la respuesta del mismo Vladimir Putin que ha dicho que Rusia se verá obligada a responder ante esta situación de la misma manera y recíprocamente. Justo hoy no sé, me, han, eh, me han informado que Gran Bretaña, que el, el ministro de Defensa ha dicho que van a suministrar tanques y misiles también con uranio a Uña. parece que el occidente ha decidido tener uh, estar en guerra con Rusia y por parte de la portavoz de la cancillería de exteriores de Rusia María Sajarova ha dicho que esta entrega definitivamente es una escalada significativa del conflicto y acusa a que el uso de estos artefactos equivalen a un genuino de la población local. Incluso, amigos, en la ONU se escucharon voces de preocupación ante el uso próximo de estos proyectiles y sus terribles consecuencias y por eso han dicho desde el Kremlin que es su deber reaccionar sobre estos hechos. Y atención porque esto fue lo que dijo en las últimas horas la funcionaria del gobierno de la Federación respecto a esta noticia que es muy debatida en las últimas horas a través de las redes sociales.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 Y empobrecido, todas las declaraciones de que ven el bienestar de Ucrania en un futuro se acaban. Sakharova continúa con sus declaraciones respecto a este tema que es candente. El uso de proyectiles con uranio empobrecido representa genocidio de la población contra la que se usan y de la que los usa. Desde las Naciones Unidas han enfatizado en que rechazan cualquier uso de este proyectil en Ucrania y que sea suministrado por parte del Reino Unido no solamente dice la ONU por el riesgo a la salud de los mismos soldados y de los mismos residentes sino por la afectación al medio ambiente, para los expertos este tipo de municiones ya han sido usadas en varios conflictos bélicos como la guerra del Golfo Pérsico, los bombardeos del bloque militar sobre Yugoslavia y en la guerra de Irak y sus efectos fueron nefastos para estas comunidades para la alianza, dicen que ante este tipo de exigencias o usen los conflictos, ellos tienen inmunidad jurisdiccional es la afirmación que ha entregado la OTAN en las últimas horas Corea del Norte ha dicho recientemente lo siguiente respecto a las exigencias por parte de la administración norteamericana en el reciente Consejo de Seguridad de la ONU, en que, bueno que debe de avanzar la desnuclearización de la península. Pues ha respondido recientemente el gobierno de Kim Jong-un, en donde han dicho que exigirnos a renunciar a las armas nucleares es una declaración de guerra, según lo que está publicando el diario ART. Cuanto más escenifica el norte el proceso ficticio contra el país en el escenario de la ONU, más expone al mundo el fracaso de la diplomacia del norte, según la Cancillería Norte esta información la tiene la KCNA, en donde dice que exigir a Pyongyang a que renuncie a las armas nucleares es una declaración de guerra y cualquier fuerza que intente hacerlo debe saber que será respondida con decisión. Fue lo que dijo este martes el mismo director general del de Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería Norcoreana, John Kul citado por la agencia KCNA, en referencia a la reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que el representante del norte volvió a criticar las acciones de Corea del Norte, Ho dijo, cuanto más escenifica Estados Unidos el proceso contra la República Popular de Corea del Norte del escenario de la ONU, más expone al mundo el fracaso de la diplomacia del norte y que es anticuada, poco realista y es un desastre. De acuerdo con el alto funcionario, aunque la representante permanente de la ONU, estamos hablando de el país del norte, Linda Thomas Greenfield, puede pensar que está luchando por los intereses nacionales de su país lo único que está haciendo es avergonzar la imagen de la administración de Biden exigirnos a renunciar a las es una declaración de Cualquier fuerza que intente aplicar el desmantelamiento completo, verificable e irreversible del programa nuclear de Corea del Norte a la República Popular de Corea, deben saber que será respondida con decisión de acuerdo a las leyes y políticas de armas nucleares del país, advirtió. También recordó que actualmente la comunidad internacional sigue reflexionando con rabia y dolor sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por los Estados Unidos. En Irak, ¿cuántos países más tendrán que ser invadidos y cuánta sangre tendrá que derramarse antes de que pongan fin al poder y la dominación de Estados Unidos? Fue la reciente pregunta que lanzó el gobierno de Kim Jong-un al Vice Consejo de Seguridad allí en la Organización de las Naciones Unidas.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 Y vamos a cerrar con esta información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cargó contra la Organización de los Estados Americanos por depender del Departamentito de Estado de los Estados Unidos. La información dice que el mandatario de México criticó que la Organización de Estados Americanos ayude al gobierno. Es en toda la política que aplican en los países de la región el presidente López Obrador este miércoles reiteró críticas contra la OEA organismo que a su juicio depende del departamentito de Estado de Estados Unidos la OEA es la misma dependiendo del departamentito del departamento de Estado ayudando en toda su política que aplican en los países de América Latina del Caribe y de otras partes del mundo dijo el mandatario en el marco de su conferencia matutina votó en contra de que se expulsara de la OEA a Cuba, el único país. Y ahí está la OEA, es la misma, dependiendo del departamentito, del departamento de Estado. Asimismo, López Obrador hizo referencia a la tradición de la política exterior de México, que fue el único país que no rompió sus relaciones con Cuba y no aceptó voto en contra de que se expulsara de la OEA a Cuba. El único, añadió, el presidente mexicano ha tenido varios desacuerdos con la forma en la que se está manejando la organización de los Estados Americanos. La última discrepancia ocurrió en torno a la postura que tomó el organismo en la situación política del Perú al apoyar el autoritarismo en la que la nación bajo el gobierno interino de Dina Boluarte, en contraste con su silencio para exigir la restitución de Pedro Castillo en la presidencia de la República. La Organización de Estados Americanos, la OEA y su organismo de derechos humanos están al servicio de los potentados. Es para que la OEA estuviese convocando a todos los estados miembros para pedir que se libere al presidente, que ilegalmente e injustamente está preso y que se le restituya en su cargo porque fue electo democráticamente, dijo el 24 de febrero. En cuanto al informe de los derechos humanos, recientemente también rechazó todo este informe el presidente mexicano diciendo que en el marco de este informe anual sobre los derechos humanos elaborado por el Departamento de Estados Unidos, afirmó que era una pura política. En el informe sobre los derechos humanos señaló el presidente mexicano de supuestamente desacreditar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en conferencias de prensa. Nada más ven página en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y no es para enojarse, así son, nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos que tampoco lo vayan a tomar mal, apuntó López Obrador en las últimas declaraciones que entregó a los medios de comunicación